Entonces la meditación es algo muy fácil. Entonces vamos a hacerlo de forma natural, ojalá con los ojos entreabiertos para que no se duerman. ¿Sí? Entonces pueden ver algún punto donde quieran. Vamos a inhalar profundo, relajando los músculos del cuerpo. Inhalo paz. y voy a visualizar como si el tiempo se hubiera detenido y solo existe el presente aquí donde estoy el pasado quedó atrás Ahora estoy aquí. Sin embargo, en mi interior, el ser, mi mente, a veces está tan atrapada. pensando en otros en lo que ya pasó en cosas imaginarias por lo que voy a ayudar a mi mente a ser libre Para ello, primero, voy a limpiar mi mente con el agua de la paz y el desinfectante del silencio. visualizo como la paz va limpiando ese enorme universo interior que es mi mente y el silencio va eliminando cualquier germen Let's Visualizo que esta limpieza interior me permite sentir la luz que hay en mí. Primero como un rayo sutil, pero en la medida que más hay paz logro percibir. ver la fuente de esa luz acercarme a ella es la luz del alma Fuente. esa parte de mí que es indestructible nadie puede hacer daño al alma ese es mi espacio seguro interior siento a Dios o a quien han llamado la fuente de luz eterna este ser de luz de amor y siento que el ser está seguro puedo relajarme puedo soltar el miedo Aquí. Es como si el Ser Supremo me recordara que yo soy un ser poderoso. Soy un ser que puede siempre elegir. Siempre tengo opciones que puedo ver frente a mí de forma ilimitada cuando me siento en este espacio seguro, puedo elegir que pensar si sí. yo soy quien tiene las riendas de mi mente yo la puedo liberar y llevar con firmeza hacia donde yo quiero. Si quiero paz, libertad, luz, yo puedo llevar la mente. Tengo ese poder. sobre mis cinco sentidos. Yo puedo siempre elegir qué escuchar, qué oler, qué mirar, que yo elijo tengo ese poder elijo que percibir y si escuché algo positivo tengo el poder de que entre por un oído y salga por otro y no escuchar alma suprema este ser de luz mi guía mi protector me recuerda del poder de elegir en las relaciones con otros puedo elegir siempre Deseos, pensamientos, bondadosos, puedo elegir entre tantos tipos de reacción, como quiero responder cuando estoy en un espacio de paz el cómo responder Estoy en paz. Elijo qué es lo mejor para que yo sea libre. Así, frente a cualquier situación, yo el alma soy siempre capaz de elegir, de escoger. Y si en algún momento, incluso ahora, no sé qué hacer o tal vez necesito ayuda extra conecto todo mi ser con la fuente de luz dejando que esa luz pura esa energía divina me dé la claridad el valor de hacer lo que debo hacer y de dejar de hacer lo que no debo hacer es desde este estado de luz de paz de conexión interior que puedo entender aún cuando sé que hay cosas no puedo cambiar, o situaciones externas que vienen inesperadas, o cualquier situación está destinada a que venga. Pero ¿qué puedo elegir yo? Así. O frente a lo inevitable o lo que no puedo controlar lo que no está en mis manos aún así tengo el poder de elegir que está en mí Aún así soy libre de decidir tengo ese de Ese derecho voy a limpiar cualquier dependencia visualizándome como un alma valiente soy un alma independiente soy un alma poderosa un alma especial capaz única protegida por la luz del alma suprema así no le voy Estoy en serenidad ¿no? retomo ese poder porque el poder Cuando estoy en este estado, no uso la vibración de la ira, porque la ira viene de una frecuencia muy baja, donde no hay fuerza, el alma está débil y se enoja. pero cuando el alma está en la frecuencia de la luz divina en la frecuencia elevada de la paz es libre y puede así emitir esa frecuencia pura y crear paz entregar paz con los ojos con la actitud con las palabras y me visualizo así forma natural, tranquila, en total serenidad. Y tal como un faro ayuda a otros barcos en medio de la tormenta cuando todo está oscuro su luz da esperanza así soy una fuente serena de la luz de la paz que unida todos los de esta sala generamos un mar, un lago de paz, esa frecuencia, esa energía de. es como un tono sutil de energía que va expandiéndose, ese lago de paz se extiende grande y visualizo que llega a todo desde esta región desde este país Si desde la fuente de este ser supremo, Dios, esa paz fluyera a través de nosotros. suavemente abro los ojos y los tengo cerrados y por un momento en silencio voy a observar el beneficio de este espacio que tú me antes y después de este espacio que me di sostener a la mente con pensamientos positivos voy a terminar con esta reflexión sobre lo que es la pureza ¿Eh? cuando uno visualiza el alma usualmente uno la visualiza como con una energía pura pero ¿qué es esa energía ¿verdad? entonces dice la pureza es una meta importante del estudio espiritual y a, a menudo es malentendida. Pureza del alma significa retornar a las cualidades divinas y originales del ser. Pero es como cuando uno visualiza un bebé. O sea, no hace esfuerzos para estar en el estado de pureza que tiene, ¿verdad? Es como una pureza original. Esto dice, el alma se ha contaminado tanto con cualidades inferiores a las divinas que apenas puede disfrutar casi de estar viva. Al purificar el alma se devuelve el mando al propio ser y se eliminan así los pensamientos inútiles, negativos y se terminan los hábitos molestos. Un alma pura no puede ser influenciada por el sufrimiento. Por el contrario, el poder de la pureza es tal que sirve para ayudar a eliminar el sufrimiento del mundo entero. ¿Verdad? Porque alguien tan puro, digamos, con esa vibración, no atrae o sea, mala vibra. O sea, uno usualmente atrae el, de acuerdo a cómo uno es. Entonces, alguien con miedo atrae cosas feas. Pero alguien que tiene pureza, que es como ese brillo interno, ¿verdad? Que atrae? Entonces dice, esa pureza es la que devuelve la felicidad y la dicha. Entonces, todo lo que necesitas hacer para restablecer la pureza es y es que en India pues hay un malentendido ustedes saben que la gente va a bañarse en el río Ganges creen que bañándose en el agua como aquí, como en el agua bendita uno tiene un poquito de superstición cree que algo físico va a limpiar el alma pero el alma sigue sucia, verdad por eso uno se echa y se echa y sigue igual ¿verdad? pero allá imagínense que el río además está muy contaminado mucho, pero extremadamente. O sea, muchísimo. <risa> es que si ustedes lo hubieran, ¿verdad? Y la gente se restriega ese barro, pensando que él lo va a sanar, ¿verdad? Entonces, porque hay un malentendido de cómo eliminar la suciedad del alma, pero es algo sutil, no es físico. Entonces, ¿Qué hay que hacer? paz, ¿verdad? verdad dice todo lo que necesitas hacer para restablecer la pureza es desearlo y desearlo con tal grado de intensidad que todo lo demás quede excluido ¿De qué pasa? el pensamiento de yo quiero hacerme completamente puro enciende ese fuego de amor el Ser y el Ser Supremo. Y ese fuego elimina toda contaminación y esa pureza adquiere tal poder que te libera de todas las batallas para siempre, convirtiéndote en un compañero verdadero y eterno de Dios.